Hola, en este vídeo vamos a ver cómo hacer un contador hexadecimal síncrono ascendente en el simulador lógico digital. Para ello, te recomiendo que si no sabes cómo funcionan o si no lo has visto antes, veas el tutorial del Biestable T. Aquí se explica su funcionamiento, su tabla de transición de estados y cómo hacer un cronograma. Te recomiendo también que veas cómo se hace un contador hexadecimal de 4 bits. Hay un tutorial también para ello. Este contador hexadecimal se hace con los biestables T. Muy bien, así que vamos a empezar a hacer el contador. Para ello, como hemos dicho, vamos a utilizar biestables T. Los buscamos aquí en Flip Flop. Los Flip flops son los biestables. Y aquí vemos el biestable tipo T. Bien, lo ponemos por aquí. Y le vamos a poner un nombre en botón derecho. Le ponemos T0. T0. Para decir que es el bit 0. Perfecto. Y vamos aquí a seleccionar. Control D. Y tendremos ya el T1. Lo ponemos por aquí. Seleccionamos. Control D. T2. Seleccionamos. Control D. T3. 3 porque va a ser un contador de 4 bits. De 0 a 3. Que por lo tanto es hexadecimal. Vimos en el tutorial que teníamos que unir los bits estables con puertas AND. Entonces nos vamos a lógica AND. Y ponemos aquí una AND. Como esta AND es muy grande, lo que hacemos es que la reducimos un poquito. Aquí en anchura la forma le quitamos esto, el clic y nos sale un poquito más pequeña. Tampoco mucho, pero bueno, un poquito más pequeña. La ponemos aquí y nos llevamos este para acá. Y lo unimos. Y ahora podemos hacer L. L nos sale el último componente que hemos puesto. Y lo ponemos aquí y le damos otra vez aquí. Avanzado, anchura de la forma, OK. Vale, nos traemos el T2 por aquí y unimos esto con esto y con esto. Y ahora bien podemos hacer control D y así no tenemos que reducir la forma. Y lo ponemos por aquí. Bueno, voy a separar todo un poquito. Lo muevo uno más para tener un hueco más. Es que me interesa sacar de aquí una salida, entonces voy a mover esto también un poquito más. Lo muevo aquí un poquito más y lo uno. Vale. Y ahora este de aquí ya lo pongo aquí y lo tengo. Bien. Tenemos que poner la entrada de este contador, que es el enable, la habilitación. Vamos aquí, entrada-salida, entrada. Y lo ponemos aquí. Seleccionamos este con este. Le llamamos el nombre con el botón derecho en the enable y ok. Bien, ya tenemos el enable y este enable iba a esta puerta anda. Nos acordamos que vamos haciendo las AND de cada una de las entradas con la anterior. El T2 tiene la AND del Q1 y la AND de los anteriores, del Q0 y del Enable. Todo esto se va encadenando. El T3 tiene la AND del Q2, esta de aquí, y la AND de Q1 con esta que luego va a Q0 y luego va a Enable. Vale, si no sabes lo que te estoy diciendo, mejor que te mires los tutoriales del contador que te estaba diciendo al principio. Bien, ahora tenemos que poner el reloj en un contador síncrono. Tiene todos los biestables con la misma señal de reloj. Entonces es lo que vamos a hacer en entrada. Buscamos aquí señal de reloj, la ponemos aquí y la llevamos a todos los relojes de nuestros biestables. Todos los relojes de nuestros biestables tienen la misma señal de reloj, y por eso es un contador síncrono. Bien, ya tenemos el enable, el reloj, de hecho ya está nuestro contador. Entonces, ¿cómo mostramos nuestro contador? Vamos a mostrarlo con LEDs. Entrada, salida, LED, y le damos R. Y ponemos aquí un LED, y este lo voy a llamar L0, es el bit 0. Como nosotros ponemos el bit menos significativo a la derecha, voy a hacer control D. Y el bit 1 lo pongo a la izquierda porque este es el bit 0, este es el 1. Este va, luego va a ser el 2 y este control D el 3. Entonces el 0 va a ir a T0. Entonces T0 este lo llevo por aquí. T0. Este es el 1 es este de aquí. Pues por aquí, por aquí, por aquí. El 2 es este de aquí. Y el 3 es el último. Y ya tendríamos nuestro contador. Esto lo voy a guardar, que lo tenía que haber guardado antes, y digo contador ex tutorial, por ejemplo, y lo guardo. Y en principio, ahora podríamos simular. Tenemos que, en la señal de reloj, decir iniciar el reloj de tiempo real para que lo ponga en la simulación, y la frecuencia la podemos elegir. Vamos a poner un, dos hercios, que vaya un poquito más rápido que un segundo, el doble. A ver qué pasa. Le damos al play. Y entonces el reloj vemos que se está activando y desactivando. Pero como el enable está a cero, no pasa nada. Si le damos al enable, vemos que esto de aquí empieza a ser una cuenta en binario. Vemos que va contando en binario. Y nosotros que ya sabemos contar en binario, pues entendemos. Pero no todo el mundo sabe contar en binario. Entonces vamos a hacer que este contador nos muestra la cuenta en un display de 7 segmentos para ello vamos a componentes entrada salida más y aquí teníamos dos display de 7 segmentos con los 7 segmentos disponibles y el display de 7 segmentos hexadecimal vamos a coger este porque este de aquí necesitamos hacer el convertidor de hexadecimal a 7 segmentos y para ahorrarnos para este ejemplo vamos a utilizar este bien lo ponemos aquí y ahora Aquí ponemos el punto decimal que no lo queremos poner. Entonces en cables, tierra, ponemos el punto decimal a tierra. Y luego aquí vienen 4 bits, que son los 4 bits estos. Para ello necesitábamos utilizar el divisor agregador. Entonces le damos a R para que lo ponga dado la vuelta. Y lo ponemos así con la parte roja por arriba. Y aquí en las entradas queremos un bit, un cable para cada entrada, ponemos 1, 1, 1 y 1. Y a la salida ponemos 4 porque son 4 bits a la salida. Estos 4 bits de 0 a 3 los conectamos aquí. Y estos son cada uno de los bits de nuestro contador. Entonces el bit 0 será este. El bit 1 es este de aquí. Con cuidado lo identificamos. Este de aquí es el 2. Y este de aquí es el 3. Bien, vamos a darle a guardar y le damos al play a ver qué pasa. El enable lo ponemos a 1 y aquí vemos que ya va contando y vamos que se va correspondiendo la cuenta binaria con la hexadecimal porque aquí tenemos de 0 a 15. Voy a ponerlo a un segundo, pongo aquí un hercio, ok, vamos a darle al play y así va un poquito más despacio podemos ver el enable a 1, podemos ver los números. Perfecto, ya tenemos nuestro contador hexadecimal y lo mostramos por un display de estos segmentos y por 4 LEDs. Muy bien, para practicar un poco ya con esto es suficiente, pero vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a incluir un decodificador de 3 a 8. Podríamos hacerlo de 4 a 16, pero por no hacerlo tan largo, hazlo tú si quieres como ejercicio. Yo voy a hacer solo el de 3 a 8. Lo pongo aquí. Este decodificador le voy a poner que tiene 3 bits. Que son los 3 bits estos de la entrada. Van a ser los 3 bits menos significativos. Voy a dejar el cuarto por no poner tanto. Y aquí voy a poner LEDs. Voy a poner aquí en salida LEDs. Le doy R. ¿vale? Y lo pongo por aquí, por ejemplo. Esto lo voy a bajar un poquito esto lo bajo un poquito también. Voy a ir poniendo los LEDs. Aquí le puedo poner el D y entonces me sale una diagonal, y ya lo puedo poner en diagonal. Este lo voy a llamar, lo voy a llamar 0, ¿vale? Y ahora voy haciendo duplicar, me pone el 1, duplicar, pone el 2, selecciono y duplico el 3, selecciono y duplico el 4. Selecciono y duplico el 5. Selecciono duplico el 6. Y hasta el 7 que ya hacen 8. Vale, esto quizás voy a bajar un 1 más. Vale. Y este lo voy a borrar. Lo hago de nuevo. Voy de aquí a aquí. Y hago D para hacer la diagonal. Vale, el 1 lo llevo por aquí. Y hago una D ya. Y me la llevo por aquí. El 2... Hago D y ya la puedo hacer diagonal. El 3, D. ¿vale? El 4 me da recto. El 5 hago la D aquí y la llevo por aquí. El 6, diagonal, para allá. Y el 7, diagonal y para allá. Vale, perfecto. Ya tengo mis 8 LEDs y ahora quiero conectar estos a los 3 bits menos significativos de mi contador. Podría haberlo hecho, ya digo, de 16, pero por no hacerlo tan grande, ya te puedes hacer una idea tú mismo. Bien, entonces en cables, divisor agregador, le hago R para poner el rojo por encima y aquí, botón derecho, a las entradas voy a tener 3 bits de individuales, 1, 1, 1, a la salida pongo 3, son los 3 bits de la entrada del, del decodificador de 3 a 8. Ok, le doy a ok, conecto esta con este y ahora el bit 0 que es este de aquí, me lo llevo por aquí, el 1 que es este de aquí y el 2 que es este de aquí. Vale, vamos a ver qué pasa, le damos aquí al, bueno voy a darle a grabar que siempre es importante, le doy al play, ahora como está en 0 me marca el 0, le doy al enable y vemos que segundo a segundo se va desplazando esto por aquí. Voy a darle un poquito más de velocidad. Le voy a dar, por ejemplo, 10 hercios, una décima de segundo. Te doy al play. Y entonces vemos cómo se van desplazando. Entonces hemos hecho unos LEDs que se desplazan hacia adelante. Vemos la diferencia. Esto está aquí, está codificado. Voy a ponerlo un poquito más lento, mejor para que se vea. A 5 hercios. Este es el número codificado en binario, este es el número hexadecimal y este es el número decodificado. Cuando lo paro, por ejemplo, el 5 significa, este es el número 5 en binario, este es el número 5 en hexadecimal, que coincide en este caso con el decimal, y este está el número 5. Vamos a ver un poquito más, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando me he pasado, ya estoy en la B, que en la B ya es hexadecimal, pasa el 7? Pues que... Si hubiese puesto este de aquí, me hubiese salido el último bit, me hubiese salido aquí el 11. Pero como solo he cogido los 3 bits menos significativos, esto será en verdad 8 más 3 que son 11. Bien, este era el tutorial que vamos a ver hoy. El contador hexadecimal haciéndolo con el simulador lógico digital. Espero que lo pruebes. La mejor manera de aprender es haciéndolo tú mismo. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.